Vamos a dedicarle hoy un breve tiempo a repasar o aprender, depende de lo que hayáis trabajado hasta ahora, la declinación del pronombre personal. Fijaos que mmm, veréis que mmm, no es tan difícil como parece. Pero bueno, es que ¿qué es esto? ¿Cómo voy a poder aprenderme esto si esto es imposible? Esto es un nos está engañando de nuevo. Claro, es que no podemos trabajar. No podemos aprender la tabla así, de memoria, se nos va a olvidar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo de siempre. Poner un poco de reglas mnemotécnicas, recordar lo que sabemos... ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Seguro que todos sabéis ya la declinación del pronombre personal en nominativo. Aunque no os deis cuenta, os la sabéis. Hemos utilizado desde el principio que hayáis estudiado alemán ich, la primera persona de singular, en nominativo, Du para la segunda persona. La tercera persona, sabemos perfectamente que tenemos tres géneros: ea, er, la R, para masculino en nominativo, si, la E, para femenino en nominativo, y el neutro, que siempre es una característica del. Eh, la S, que siempre es una característica del neutro, es. Es decir, tercera persona, tercera persona singular, ea, er, si, und es. En plural, via, para primera persona, recordamos nosotros y nosotras, no tenemos distinción de género, en alemán, en los pronombres personales en plural, para que luego digan que es difícil. Nosotros sí que lo tenemos, decimos nosotros y nosotras. Ellos con "via" abarcan el masculino y el femenino. "ia" para la segunda persona de plural, sí con minúscula, igual que la tercera persona de singular ella, para el plural, y la forma cortés, la forma que equivale a usted y al plural ustedes, höflichkeitsform, la misma forma que la tercera de plural pero con mayúscula. Bien, esto ya lo sabemos. Ich, tú, ia, si. Es, via, ia, si und sí De acuerdo, está claro. Vamos al acusativo y me diráis, me diréis, ¿por qué no tenemos el genitivo aquí? Ya sabéis que si habéis visto algún vídeo anterior, yo soy. Bastante enemiga del dativo, porque el dativo es el perdón, del genitivo es un caso en extinción. En la mayor parte de los casos lo podemos sustituir por una preposición más dativo. De momento, para nuestro nivel, no vamos a aprender el genitivo, es una pérdida de tiempo. Bien, vamos al acusativo. Vamos a empezar por la tercera persona de singular, y en todas las declinaciones ya sabemos que lo único que cambia siempre el que da la nota es el masculino singular, que cambia a una, con una n siempre, ¿no? En la declinación del artículo determinado tenemos ten, en la del indeterminado tenemos einen. Bien, pues en la del personal vamos a pasar a in, veis la n característica del acusativo en masculino. Sí y es, veis que el neutro y el femenino no cambian nunca en acusativo, tampoco cambiará el plural ni la forma de cortesía, sí y sí. Vamos a añadir ahora la primera persona y la segunda del singular, eh, el lexema, la raíz m, de mine, también aquí lo vamos a utilizar para el pronombre personal, m, y Mish, para el, la segunda persona del singular, Dish, es decir, ch, para la primera y segunda, ich, para la primera y segunda del acusativo, esto ya lo habíamos visto, y vamos a ver qué pasará en plural, pues fijaos, en plural, tanto en acusativo como en dativo, para la primera y para la segunda tendremos uns, raíz que ya conocemos probablemente del posesivo, unsa euch, oiga en el posesivo, ¿recordáis? Pues uns, uns, ois euch, para primera y segunda persona de plural. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la tercera persona, vamos allá. Ya sabemos que en dativo, en todas las declinaciones, el masculino y el neutro son iguales. Os recuerdo, einem, einem, y en la del determinado dem, dem. Bien, pues vamos a tomar la raíz de la tercera del pronombre y le vamos a añadir la m, también aquí, al masculino, y la m también al neutro. Y el femenino acabará en r, al igual que la del artículo determinado, TEA und Auch el indeterminado a Bien, simplemente tenemos que cambiar la raíz. Finalmente, volvemos a coger para la primera y la segunda, la m y la d de primera y segunda, y añadiremos r en vez de ch, mia tía, algo que ya conocemos de viquetes tia, ¿no? Esto es un dativo, bueno, pues lo mismo en la primera. ¿Qué nos falta? Nos falta únicamente el plural. El dativo plural siempre cambia en todas las declinaciones En el determinado recordábamos que era el plural TI para el nominativo, el plural TI para el acusativo y el plural ten para el dativo. Pues aquí la misma raíz, de nuevo aquí IH, pero INEN y también para la forma de cortesía INEN. Bueno, pues veis, ya tenemos la declinación completa, añadiendo y reutilizando los conocimientos que tenemos hasta ahora no están complicado, así que ánimo, a por ello. Ofiresin.